Toda primitud. Alabado sea Dios. Y una vez vuelto le dijo lo importante que era lo que iba a decir la voz que hablaba con él. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Sardis, Filadelfia y la Odisea alabado sea Dios ¡Ale! Jesucristo ordena al apóstol Juan a escribir en un libro lo que le va a mostrar en visión para que lo muestre a las siete iglesias ¡Ale! es la revelación de nuestro Señor Jesucristo para siete tiempos siete iglesias ...que está representando... ...siete tiempos... ...y el último tiempo... ...es la odisea... ...donde ahí va a empezar... ...principio de dolores... ...y después venir Jesucristo... Amén. ...alabado sea Dios... Amén. ...y me volví para ver la voz que conmigo... ...y Juan reconoció la voz... ...era Cristo... ...y vuelto vi... cuando se volvió Juan... ...vio... ...siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre nos dice la palabra, entremos un poco en el conocimiento nos dice semejante al Hijo del Hombre Nos dice que Juan vio al Cristo que él estaba acostumbrado a ver a ese Cristo que caminó junto a él era semejante, era semejante ¿Por qué era semejante? Porque venía vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Y aquí está representando esa ropa como nuestro sumo sacerdote. Lo que la tierra rechazaron de él, en su manifestación gloriosa, viene como el auténtico sumo sacerdote de nosotros. Alabado sea Dios, en la tierra nos se lo daron, pero a Dios no se le tiene que dar nada. Él lo tiene todo y viene como sumo sacerdote. Y, a Dios. y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su ministerio real, el rey de reyes y el señor de señores. Nadie puede llevar el ministerio de Jesús, nosotros podemos llevar un ministerio pequeñico y gracias que Dios nos lo da gracias que Dios nos lo da pero el ministerio de Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de señores alabado sea Dios y en su cabeza su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve su cabeza era blanca y sus pelos blancos como la blanca lana y como la nieve esta visión os puedo asegurar, lo podéis ver en las escrituras, ya la vio Daniel, el profeta Daniel, como el anciano de días, el juez que tenía que venir en los últimos tiempos, alabado sea el Señor el Señor nos está diciendo aquí que es el Jehová del viejo testamento el que todos predicaron su palabra los profetas profetizaron la palabra de él y hoy se está mostrando como Dios del Viejo y del Nuevo Testamento, porque no hay dos dioses, porque no puede haber un Dios del Viejo Testamento y uno del Nuevo, es el mismo. El anciano de días lo está viendo Juan, su cabeza blanca, su pelo blanco, como blanca lana y como nieve. Pero nos dice más, nos dice que sus ojos son como llamas de fuego alabado sea Dios simbólicamente representa esto que todo lo ve esos ojos que todo lo ve y también está representando que Él viene como Juez y como Juez no puede tener cremencia de toda la malicia y de todo el mal que está haciendo el hombre por eso un Juez no puede venir como vino ante Jesús Acordaron muy bien cómo vino Jesús vino Jesús con ojos bondadosos con ojos de amor y con ojos de cremencia. porque no había, no había venido a condenar sino a salvar pero en esta visión nos está diciendo que va a venir como juez y por eso sus ojos son como llamas de fuego alabado sea el Señor glorificado sea el nombre del Señor y sus pies semejante al bronce bruñido, refugiente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Alabado sea el Señor. El profeta Ezequiel vio a Jehová en visión de esta misma forma. Lo vio con esos pies como de horno, refugientes y la voz que hablaba era como, como muchas aguas lo vio en Ezequiel esa visión la vio que estaban cuatro querubines con caras adelante y para atrás que lo podéis leer, no vamos a entrar en este detalle pero ellos estaban llevando el trono de Dios y él estaba en lo más alto en lo más alto estaba Dios de esta manera en la representación que tenemos también en el Apocalipsis alabado sea Dios y dice que viene con voz de muchas aguas una voz de estruendo Gloria a Jesús. estruendo sabéis vosotros lo que quiere decir estruendo como de muchas aguas y aquí nos está diciendo que él viene como el representante auténtico de toda su creación Gloria a Dios. porque aguas ¡Está representando gente! gloria a Dios! Él está representando en esas aguas como gente. ¿Pero qué gente está representando? Está representando toda, toda. Está representando a aquellos que han hecho tanto mal contra sus siervos y a aquellos que son sus siervos, que están pidiendo en esa voz que se está haciendo Jesucristo, vos destruyendo como muchas aguas ¿quién es él? el que va a pisotear el lagar a los inucos y a todo que han hecho el mal y está pidiendo esas voces que en él están la cremencia de la vida y el desecho que han tenido en el mundo despreciados y mancuraos por predicar su palabra y él no va a dejar las cosas como están, sino que va a castigar, como voz de estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Alabado sea Dios. Fijaros que dice, de su boca... Salía una espada aguda, de dos filos. ¿Cuántas veces Jesús nos lo dijo en el Evangelio? Yo soy la piedra, aquella que desecharon los edificadores. Por un lado vais a caer para condenación, y por el otro vais a caer para salvación. Lo dijo Jesús. Pues Él viene con la espada a la boca, que es su palabra. Y su palabra va a pisotear en el lagar a todos los iniquos, ...pero va a glorificar a todos sus hijos que han sido. ...esa es la palabra de doble filo. ...y las siete, las siete estrellas representan... ...en la iglesia el Señor... ...que los guarda en su mano poderosa... ...y además también nos dice... ...que esta visión, esta misma visión... ...lo que es su rostro resplandecía como el sol... Sabéis vosotros que la transfiguración, en la transfiguración ya lo vieron Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué les pasó? Que cayeron en tierra. Cuando Jesús se transfiguró como semejante a Dios, porque nadie puede ver a Dios, la fuerza de Dios nadie la puede resistir, su santidad, pero vio, les adelantó, algo de lo que era Jesús y cayeron en tierra ahí cayeron y si no es por Jesús que los levantó allí hubieran quedado muertos y ahora nosotros decimos Señor déjame ver tu gloria Señor dame dones Señor dame algo que vea de ti y sus apóstoles Pedro, Jacobo y Juan los preferidos de Jesús no cuando los preferidos pero sí por lo menos se ve más acompañados por estas tres personas no lo sé por qué pero parece que es de más del agrado del Señor porque podía ser que le diera un ministerio más grande vemos a Juan lo que estuvo haciendo ahora aquí en la isla de Pásmol y Pedro lo vemos como jefe de los doce apóstoles como jefe y yo pienso que los apóstoles estarían santificados vosotros qué decís? Amén. Santificados. Amén. Pero aún siendo santificado, con una poca de la gloria que era Jesús, le mostró a sus discípulos santificados que cayeron en tierra. Y nosotros, pecadores, marmuradores, y cuanto queremos hacemos y cuando no queremos no hacemos. Y decimos, Señor, muéstrame tu gloria y no sabemos ni siquiera lo que decimos porque si esos cuerpos santificados caeron en tierra como muertos que tuvo que levantarlos él, ¿eh? pues imagínate lo que estamos pidiendo nosotros posiblemente nuestra propia destrucción pero es que el Señor lo sabe todo y si te ama te está diciendo hijo mío que no estás preparado hijo mío que no estás preparado que no sabes lo que pides que llevo como estás tú te mataría alabado sea Dios glorificado sea el nombre de Jesús y aquí tenemos también cuanto Juan después de ver esta visión después que vio la visión de Jesús primero reconoce la voz aunque sea de trompetas dice como voz de trompetas Dice que reconoce Juan la voz de su maestro y se volvió para ver la voz. Pero vamos a recordar, vamos a recordar un poco cómo el apóstol Juan vio a Cristo en la isla de Pasmos. Vamos a verlo. Lo he puntado para que lo veamos un poquito. Su voz como de trompeta, vestido de una ropa hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinturón de oro su cabeza y sus cabellos blancos, como lana blanca como nieve, los ojos como llamas de fuego, su pie semejante a bronce, bruñido, refugiente como un horno en su mano siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos, su rostro como el sol cuando resplandece con fuerza y estaba en medio de siete candeleros de oro alabado sea Dios alabado sea Dios con él. Pero cuando se volvió, dijo, pienso yo, diría, y lo vemos porque cayó al suelo. y Dice, ¿quién es este? Pero si he oído la voz de mi maestro y vuelto veo una cosa tan rara. Pero ¿cómo le puede salir una voz, una espada de la boca? ¿Cómo puede tener los ojos llameantes antes de fuego, si yo lo había visto con esos ojos tan bondadosos, con esa palabra tan dulce? que nunca condenaba es raro, ¿eh? por Juan cuando vio eso él sabía que era su maestro pero cuando lo, se volvió y lo vio cayó como muerto y ahora yo digo ahora yo digo es verdad es cierto y verdad que cuanto nuestro Dios nos dice no hagáis ninguna imagen ni semejanza del cielo, ni en la tierra, ni del agua. No la hagáis porque vais a tener una confusión tan grande, porque no se puede hacer ninguna imagen del poder y la santidad de Dios. Y por eso vemos, por eso vemos muchas iglesias confundidas, muchos cristianos confundidos en el mundo. ¿Por qué? Os he preguntado a veces por qué está Cristo clavado una cruz, con pelo largo, con ojos grises y por qué veis en una estampa a Jesús con la corona chorreando sangre, veis una cara y así va el cristiano haciéndose una idea de lo que es Jesús y posiblemente fíjate lo que os digo posiblemente Juan también se hizo una idea de lo que era Jesús pero estaba equivocado pero fíjate que él lo vio y caminó con él pero vuelto vaya imagen que vio y dice este no se parece nada a Jesús este no se parece nada a Jesús pero gracias que estaba en el Espíritu porque si no hubiera estado en el Espíritu tampoco hubiera podido verlo así que cuando el Señor cuando Jesucristo venga, estáis preparados, Amén. estáis preparados, porque no vais a ver una fotografía de un hombre que muchas veces, y pido perdón a Dios, que lo pone como un hombre afeminado, como un hombre afeminado, como un hombre copiando, quiero que lo tengáis claro, copiando a quién? Al hombre más guapo de la tierra. Pero ¿en qué se parece nuestro Dios al hombre más guapo de la tierra? ¿En qué se parece? Dice Dios que hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué imagen y semejanza de Dios tenemos nosotros? El pelo bonito, los ojos bonitos, ser altos, ser bien plantados. Eso no es la imagen de Dios. Es una imagen terrenal. La imagen de Dios es ser santo como tu Padre Santo, alabado sea Dios, ser fiel a Jesucristo, seguir su Evangelio, tener ese poder espiritual para creer en la fe que un día vas a ser levantado desde lo más profundo donde estés, aunque desaparezca todo, es la imagen que Dios nos pone a nosotros porque porque es la única imagen que nos da fuerza para seguir el camino del Señor y buscando a nuestro Padre. Amado sea Dios. Los animales no pueden. Los animales no pueden, no tienen la imagen semejante de Dios, el hombre sí. Pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Esa imagen se perdió y se perdió en el huerto del Edén. En el huerto se perdió esa imagen, yo y el hombre está tratando de recuperarla porque nuestro Dios es muy bueno y está tratando de que recuperemos esa imagen y nosotros muy pequeñita lo hemos recuperado porque buscamos a Dios Amén. y la gran imagen de Dios es que el corazón del hombre esté ansioso por buscar los misterios de Dios Amén. esté ansioso, ansioso por encontrar a su padre Amén. que hijo perdido no va a buscar a su padre pero es que Dios tampoco se niega si tú lo buscas con corazón, si tú lo buscas con fe. Si tú lo buscas solamente para agradar al Padre, no te das cuenta que se dejará ver. Ver en la manifestación que nosotros podemos resistir, en esa manifestación. No os creáis que vais a ver la totalidad manifestación de Dios porque caeríamos en tierra muertos. Pero así Dios se muestra en nosotros según ve la capacidad que tenemos se muestra nosotros alabado sea Dios y Juan nos cuenta en ese momento que en su mano derecha sobre él diciéndole no temas una vez que vio esto que estamos contando aquí que dice que cayó como muerto dice no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto porque, ¿sabéis por qué lo dijo eso Jesús? Yo soy el primero y el último y el que estuve muerto y vivo para siempre, por los siglos de los siglos. Fijaros, porque sin Jesús, aun estando Juan en el espíritu, si no le dice esas palabras, no sé lo que hubiera pensado Juan de esa imagen. Pero él dijo, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Verdad que todos nosotros tenemos entendimiento para entender quién era en este? Gloria a Dios. El que vivo y estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Ahí Juan entendió que era su maestro. Ahí Juan entendió que era Jesucristo. Amén. Pero no se parecía al que estuvo en la tierra, porque estaba con la imagen celestial. Por eso le está recordando a Juan que él es Jesucristo. mas es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Él anima a Juan en la verdad de la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Lo está animando. Vuelva a decirle. Vuelva a decirle. Porque qué cristiano a veces no llevamos una pequeñica caída en la gran tribulación que está teniendo Juan en esa isla de Parmo preso. Le está animando. Yo soy el que, el que vivo por los siglos. Estuve muerto y por los siglos de los siglos vivo. Le está animando, está diciendo, sigue, no decaiga tu ánimo, sigue adelante, yo estoy delante de ti, te he mostrado lo que en algún momento puede ser, digo yo, no lo estoy afirmando, que Juan a lo mejor tuvo alguna duda en tan gran tribulación de estar preso y además por predicar la verdad de Cristo, por darle a los hombres amor, por darle esperanza y, y en ese momento podía ser que dijera, pero Señor, ¿de qué sirve todo esto?, y entonces le presento y le digo, ¿que de qué sirve, pero de qué sirve, Juan, no me ves aquí, yo soy y yo vivo, y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Así que todos que queramos tener en la fe de Jesucristo, tenemos que creer ciertamente que Cristo murió y resucitó y está en los cielos a la diesta del Padre ¡Amén! esperándonos a nosotros ¡Amén! y está mantenido aún fijaros la paciencia de Jesucristo no se puede mostrar totalmente como es porque aún nos tiene que esperar como nuestro Salvador ¡Amén! si Jesucristo en este momento digo muchos dicen Jesucristo en el cielo ya es Dios hombre yo digo que lo afirmo y la tierra también fue Dios ¿entendéis eso lo que estoy diciendo? ¡Amén! Jesucristo en la tierra fue Dios y en el cielo es Dios pero tiene el ministerio de nuestro redentor y salvador porque cuando dejara ese ministerio ya no hay salvación para ningún hombre ¡Amén! y por eso su paciencia aguanta porque tiene amor porque tiene misericordia de nosotros, aunque seamos rebeldes y aunque a veces neguemos el nombre de Dios. Amén. Pero él tiene paciencia, dice, por si acaso algún hombre entiende y puede entrar en el Evangelio que yo he predicado. Es la verdad para que tenga vida, porque la muerte no tiene poder contra los hijos de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios, Él lo dijo bien claro y se angustió y lloró. Y se angustió y lloró.